Ya estamos en 3, 2, 1. Listo. Adelante. Muy bien. Muy buenas noches. Tengo el gusto de presentar la conferencia del mes de junio por parte del Seminario de Historia de Baja California. Y ahora nos toca presentar inicios del rock, del rock and roll en Ensenada. El moderador va a ser un miembro. Iniciador de nuestro seminario, José Estrada Ramírez, y los invitados que se va a hacer como una charla, Ramón Loya y Raúl Domínguez. Adelante. Sí, buenas noches. Efectivamente, eh, en esta ocasión, por primera vez en, en 30 años y medio el Seminario de Historia, va, vamos a tener la primera conferencia dedicada a la música Senado. En esta ocasión, pues, va a ser al rock and roll. Hay que recordar que en los años 60, pues casi a fines de los 50 y los inicios de los 60, cuando los primeros si no, rockeros norteamericanos, que fueron los que rompieron eh, la nueva moda con el rock and roll, y pues en Ensenada y en Maja California, pues no se quedó atrás. En Tijuana, pues Javier Batis fue el que inició con el, el rock a nivel nacional y Ensenada, o pues se contagió con la, la misma en, en enfermedad en rock and roll y, y los jóvenes de aquellos tiempos me cuento entre ellos todos queríamos ser rockeros no todos fuimos rockeros en el caso de Ramón y, y Raúl Domínguez todos ellos sí fueron pues, y siguen todavía en la música Ramón Loya pues es nativo de Ensenada descendiente de las familias pioneras de desde el siglo XIX en, en el Rosario su ancestro más antiguo pues es, eh, un paisano de Chihuahua que llegó, llegó a al, al Rosario y se casó con una rosare, rosareña, hija de Don Carlos Espinosa. De Él desciende de, de, de Rosario, de, de un paisano de Chihuahua. Y Raúl Domínguez, pues también es, es su familia, también es de Terrisureña, tanto su papá como su mamá vienen de, de, de la Baja California, está en nativo de Les voy a leer un poquito de la. la el currículum vitae del de maestro Ramón, José Ramón Goya Marroquín. Eh, él inicia con el Grupo Los Extraños en el año 1963, es promotor de grupos musicales, estudió en la Escuela Popular de Música durante seis años, da clases de guitarra gratuitamente, funda la Asociación Mutualista de Músicos y Cantantes y Compositores en 1987, edita el libro Temprano a con la Historia de grupos y, y músicos desde 1957 este es el libro de Ramón es un libro bastante voluminoso, con bastante información, le costó bastante tiempo hacer las entrevistas tanto en Tijuana como en el Senado eh, en Facebook, como lo pueden escuchar en facebook como Ramón lo con mis canciones su último grupo fue en la nueva imagen teniendo como director al profesor Eduardo García Ruiz, organiza el evento del Día del Músico de 1984. De 1984 al 2007, organiza el Festival del Compositor. Hoy da clases de guitarra a principiantes. Y si les interesa, pues aquí viene su teléfono, al final lo vamos a dar Si alguien le interesa tomar clases de guitarra. En el caso de Raúl Domínguez, pues también activo de Ensenada, como ya lo mencioné, también de familia... De, del sur de la Baja California eh, Raúl Domínguez se dedicó en, a la música de 1964 él fue vocalista de los Strangers en 1966 baterista y vocalista de los Silver Cats en 1968 vocalista de los Free Sound con quienes grabó los temas Dulce Amor y Adiós Nena en 1990, vocalista de la Quinta Escala, grupo con el que continúa hasta el día de hoy, y con quienes grabó alrededor de 25 temas entre originales y covers, y de los que podemos destacar Regresa, Perdida ilusión, Cuando te vayas, entre otros. Pues vamos a iniciar con Ramón, el autor de este libro. Ramón Loya es un gran conocedor de, de, de la música, aparte de ser músico y cantante, con su muy, un libro temprano atardecer. Y pues vamos a, a, a ir platicando, a, como vayan saliendo las imágenes, y Ramón nos va a ir narrando eh, de qué grupo se trata y quiénes fueron sus elementos. Adelante, Ramón. Sí, muchas gracias eh, por la invitación, José. Pues, eh, a mí me da mucho gusto compartir estos momentos contigo, con Raúl, que es un compañero iniciador como lo mencionaste tú del grupo Los Extraños al principio de los 60s y nosotros salimos en la tercera generación de grupos musicales de, de aquí de Ensenada eh, para esto en, en, en esta situación de libro pues fue bastante me tomó bastante tiempo porque aparte de trabajar día y noche y eso en los momentos que había espacios eh, empezábamos a escribir me ayudó mucho mi hijo, José Ramón Jr. y por fin, al, a, los, a, a los años, así se les puedo decir, pues salió el libro y es un libro muy completo, mucho, muy completo, porque está la historia tal y, y como pasó aquí en la ciudad de senada eh, eh, En el año de 1957, Llega encenada la primer guitarra que hubo y la trajo Nacho Sandoval. Nacho Sandoval, esta, esto que estamos viendo ahorita, esta foto que estamos viendo aquí, esa es de 1958 y del lado derecho en la guitarra está quien fue... Uno de los grandes requintos de todo México en los años 60, y 60, Gustavo Garayzar, el profesor Gustavo Garayzar. Al lado está el profesor Ramón Mesa Rosas con los bongos, es un excelente cantante, excelente músico, fundador de Baja Marín Bazao y su hermano en la parte de arriba de suéter eh, café gris, es el profesor José María Mesa Rosas. Al igual que Ramón, músicos muy completos y que dejaron una huella imborrable en la historia de la música aquí en Ensenada. Yo me encuentro con las maracas en la parte última, en la parte izquierda, y, y los demás son compañeros ahí de, de la Escuela Justo Sierra. Me da mucho gusto también ver de nuevo, ya tenía años que no veía a Nacho Sandoval. Nacho Sandoval fue el que trajo la primera guitarra aquí en Senada, y hubo una efervescencia muy grande. Pero curiosamente, Nacho Sandoval nunca aprendió a tocar. Eso es, es lo que la, la historia nos dice, cómo tanto que le gustaba la guitarra y no, no, y no tuvo la motivación para, para formar un grupo. Y esa guitarra, pues al paso del tiempo, fue pasando de mano a mano. Nacho Sandoval, Nacho Sandoval, pero de todas maneras, este Nacho Sandoval vino a motivar a todos los jóvenes de esa época, a todos los jóvenes de esa época que les gustaba la música, como tú mencionaste, pues ya había eh, el rock and roll en Estados Unidos, estaba en su mera efervescencia, y aquí en Senada, pues eh, Nacho trajo la primera guitarra, pero Nunca, nunca tocó en algún grupo. Se refiere a la primera guitarra eléctrica, ¿no? La, primer guitarra la primera eléctrica guitarra eléctrica que hubo aquí en Ensenada fue esta que estamos viendo. Javier Batis. Javier Batis, sí. Javier Batis <risa> con la, es una leyenda musical, no de Tijuana, de Baja California, sino a nivel nacional. Y curiosamente, eh, Javier Batis, en un baile que hubo aquí en 1959... Voy a contarles una anécdota que sucedió porque dio paso a la formación de uno de los grandes grupos de México que voy a mencionar enseguida. Javier Batis vino a la Mutualista Progreso que era el salón de todos nosotros, okay, siempre tocado, fue el salón sí. de todos nosotros. Sí. Javier Batis viene con su grupo Los TJs sí. y en esa ocasión sí, sí, sí. fue al, al baile un muchacho que trabajaba en, en, la, en Hacienda. ¿Cómo, ¿Cómo le decían? De sí, pero Hacienda, como Así, así de se de Secretaría, Secretaría, Secretaría de Hacienda. Secretaría de... Y entonces este muchacho que te estoy hablando fue Arturo Durazo. Arturo Durazo fue el guitarrista de los Upsom Boys. ¿Sí? Entonces, estando en ese baile, eh, eh, eh, viendo la música de, de Javier Batis, eso lo motivó, a regresarse a Agua Prieta. Y al regresar a Agua Prieta ya iba él con la idea formada de formar un grupo musical que después fueron los Apson Boys. Uh -huh, uh -huh. Un grupo que, eh, pues, de, de mucha calidad, de muy nombrado. Y, y yo, a mi ver, y no sé Raúl ahorita qué vaya a mencionar, pero traía a la mejor voz que era eh, este. Eh, eh, lo... el Frankie Gámez, Frankie, el Frankie Frankie, Gámez. Frankie, okay, su guitarrista, retictista sí, sí, y sí, sí, vocalista sí, claro. era <coughs> el original de, de los Apsons sí. eh, aquí nos encontramos en un ensayo Dejo abuelo, con, ¿no? con, <risa> con, con el Batis y, y, el y, y, y, y, y quiero mencionar también que en algunos ensayos estuvo Carlos Santana porque Carlos Santana iba a visitar a Javier Batis, ya que Javier Batis fue el que primero le enseñó los primeros acordes de una guitarra a Carlos Santana. Él se, los, se, se propuso enseñarlo, pero con una condición. La condición era de que le ayudara Carlos Santana en las noches que trabajaba en un bar que se llamaba El Convoy en la ciudad de Tijuana. Entonces, ahí, así fue como... como se iniciaron eh, eh, a, a tocando y curiosamente, pues lo digo, como Carlos Santana eh, conoció todos los bares de Tijuana y hasta dónde llegó a una fama mundial. Único mexicano de fama mundial. Él es de, de Jalisco, de Ocotlán, Jalisco. Aquí viven, sus parientes viven, eh, aquí, digamos. Ah, sí, aquí viven algunos parientes de él. La, sí. la sí. colonia Bustamante, sí. Eh, DJs, este, el grupo que venía aquí en Senada a tocar en los años de 60 uh -huh. ahí está la hermana de Javier Batis Ajá, la, la Lady Batis, la Lady Batis. Este, el nombre, este, tuvo una historia tanto en Tijuana como en Senada y luego después se fue a México y a México con otra revolución sí <risa> no te a disculpa, Continúa. sí, fue triunfador, fue triunfador, sí, triunfador. siempre fue, fue cerca de sí. siempre lo es este, este Javier Batis eh, los DJs, aquí vienen Raúl, Pepe los eh, Impala. José, eh, los Impala. El, el primer grupo que hubo aquí en Ensenada fue el grupo Los Impala este grupo se, le, le pusieron ese nombre al grupo porque en esa época había un club que eran Los Impala entonces ellos dos de ellos, lo que era Tamayo, Vox Verdugo eh, Manuel, Tamayo. Eh, Manuel Tamayo ya fallecido eh, le pusieron ese nombre por el nombre del club pero al, al, al, al mes entre los mismos integrantes siempre pasa algo y alguien levantó la voz y dijo vamos a cambiar de nombre y fueron los aristócratas Aristócrata. eh, es este, eh, un grupo que motivó a todos a eh, las generaciones futuras, porque fue el primer grupo que salió y ya todos queríamos ser como, como los Impala Sí. Aquí está Gustavo Veraizar, tú, y Raúl. Con los Honey Drippers, ¿no? Con los Honey Drippers, ya ves que se fue a México. Con México, se fue a Tijuana y de Tijuana a México. Pues, a México, sí. con... cuando yo conocí a, a los Duk Duk, Ramón, en aquellos años que venían aquí a motorista motoristas, nomás venían tres necesitaban el, el cuarto elemento no sé si tú estés entregado como como octavo se contactó con ellos pero ese era el cuarto elemento que ocupaban y después de estar en tijuana y verse acoplado uh, ahí pues se fueron ellos a méxico y fue en méxico eran triunfadores no sí fíjate que eh, este grupo el, el eh, aparte de gustavo del profesor gustavo garaizar uh -huh. Que estuvo, eh, como mencionaste tú, en, en, en grupos en Tijuana, y después lo tomaron los Dux para llevárselo a México. Pero también ahí hay, hay una situación muy importante en este grupo: de que hay, a, hay un maestro, Francisco Liniebla, ya también fallecido, que le decíamos Pancho Lee. Sí, Él estuvo no. dando mu mucho tiempo clases en la Casa de la Cultura, música clásica. Y el segundo que vemos. En, en, en atrás de Gustavo Garayzar, que es el primero de la izquierda, el segundo de él, eh, Raúl León, tiene un sobrenombre que no lo voy a decir aquí, pero eh, este muchacho eh, estuvo en Estados Unidos y grabó los primeros dos LP con el grupo Primavera, que es un grupo muy de muy, de muy este nombre ¿eh? de, de alta élite también. Sí, claro. Él, también estuvo eh, en, ese, en esa esfera Raúl León con el Grupo Primavera. Lamentablemente de este grupo pues ya, se, ya fallecieron algunos compañeros muy, muy queridos, muy, muy, muy recordados todos. Honey Drippers, salen en la segunda generación de músicos, después de Impala, de, de, de Party Poopers, que también los vamos a ver. Los Party estuvieron Pepe y Raúl, acuérdate que era de Richard Maupomé, ah, sí, sí. Ricardo ah. Maupomé. Eh, y ellos, eh, este grupo de, de, de Maupomé no duró mucho tiempo, no duró mucho tiempo y formaron enseguida un grupo que le pusieron los Jets. Donde estaba Pablo Ruso lugo también que acaba de fallecer, lamentablemente. Este grupo que estamos viendo es el grupo Los Vips, donde está eh, Gallo Miranda, del lado izquierdo ya fallecido. Coco Sevilla, que es toda una historia aquí en la ciudad es de Ensenada. Perfecto. Podemos decir que es de los primeros en la historia aquí en Ensenada. Manolo también, Manolo Tamayo, abajo de negro, también ya fallecido. Sí, fallecido. Y al que consideramos, este, Pepe y Raúl, nuestro líder. Siempre fue nuestro líder, así como lo fue sí, sí. Eh, eh, eh, eh, este, eh, Humberto Caguanich en Los Strangers Y enseguida está el Guti Aladit. Guti día tocaba la batería en este grupo, los Vips. Muy buen grupo. Tocó mucho tiempo en el señoría del bar, acuérdate, Raúl. Sí, claro. Era el lugar donde tocaban todos los grupos de rock desde tiempo, ¿no? Y ellos fueron uno de los grupos que estuvo más tiempo ahí. ¿Cuál es el lugar para que estemos? ¿Cómo? Bueno, ¿y tú? No, me quedamos para allá. Me gusta. Tocamos, por favor y este en el señorial sí. era el lugar de moda en aquellos años, en, el, en, en los, los años 60. 60, 60 sí. Y ahí estaban los Beats, como tuvieron otros grupos más que vamos a ver. Sí. Y Agustín Aladi también tocó con los Mayestis, ¿no? Sí. También, también los, lo vamos a ver aquí también. Lo eh. lo vamos a ver adelante. Todos estos músicos que estamos viendo aquí, como decía Ramón hace rato, fueron... fueron Haciendo otros grupos, salieron otros grupos con otras gentes y, y ahí fue donde empezó a crecer el rock, el rock en Ensenada, sí. porque empezaron a llegar jóvenes y ellos que ya tenían experiencia los empezaban a, a, a enseñar y a, a ponerlos. Uh -huh. Y Entonces empezó a crecer Ensenada en, en, en, en lo musical, en el rock. Por eso vamos a ver en algunos grupos que te, estamos viendo aquí, ah, mira. Sí, vamos pero... a ver las diferentes, diferentes. este eh, elementos con algunos que ya estamos que ya están pasando ahorita que son los que los que realmente empezaron a enseñar a los demás ¿no? Ramón sí te decía no es que es qué bien que salió Club Impalas ahí donde estábamos hablando de los Impalas no y del Club Impalas que te decía en este eh, eh, en un baile que que presentaron a los Kingsmen en el, la motorista Progreso y también venía otro grupo de, de de color, sí. eran, eran los melotons. Melotón, sí, claro. Los melotons también prendieron la mecha aquí, por eso es que también hubo mucha efervescencia ya en los principios de los 60 para, para sacar grupos y eh, grupos rockeros, y cambió mucho porque antiguamente, acuérdense que había. Orquestas, era orquesta, era orquestal, ya vino la tecnología, ya vino todo lo nuevo y, y, y pues tuvieron que que dejar un tiempo las orquestas y entró, entraron los grupos musicales. Fíjate, Ramón, ahorita te tocas al grupo de Los Melotones, me acuerdo de los visto como en el 63, 64, una mutualista, eran pura gente de color, sí. el grupo, pero era un grupazo, eran como unos diez, yo creo, elementos, traían electrónico, pero también traían música de viento, traían, sí. traían sí. sax, trompetas, sí, sí, sí, sí, sí, teclados, sí, sí. O sea, ahora, era, la verdad, era una delicia oírlos, y sobre uh -huh. todo, por las voces, por las voces ya, que sí. hacían, ¿no? traían un par de, de cantantes, de, de, de, un, dos hombres y dos mujeres, uh -huh. era... Era increíble. Sí, la verdad que sí. Mira, aquí están los Jets, Raúl. Ahí están los Jets. Ahí está Ricardo Macumer, uh -huh. la batería. Está Pablo Rousseau. Está Andrés Fernández. Y está Chuy Valdés. Valdés. Sí, en la guitarra. Y, y, y este... Fíjate cómo el bajo que traían ya, ¿eh? Sí, sí, eran, traían sí, un bajo y, y, y eran principios de los 60 los Jets, sí. Ramón, yo el grupo Los Jets. Uh -huh. La primera vez que lo vi... Me quedé impactado con ellos por la novedad del grupo. Yo no sé si, si falta, no sé si Poncho Valenzuela contó con ellos. En ese tiempo traían un cantante, eran cinco cuando yo los vi. Ajá. Entonces, cuando se anunciaban ellos para terminar la tanda, Ajá. me acuerdo que decía, ¡Eh, no, yet. Eh. Entonces, y Entonces, Chuy Valdez, que era el requinto, agarraba un vaso, Ah. un vaso de cristal y cuando hacía son <risa> sí, los sí. hacía el efecto ah, de un yet bueno, con el acuerdo de la guitarra y, hacía, y me quedé yo impresionado grupo, muy bueno. yo estaba, yo estaba Era... muy, bueno yo, muy buen grupo yo este sí, ni cuando me diera a mí por, ni sabía yo que iba a andar en esto sí, ¿no? sí, sí, pero hijole, son cosas que no se olvidan no no no, no, no. ahí están los aristócratas los hermanos. aristócratas ya eh, como lo mencionamos tú, Raúl, Pepe, eh, primero fueron Impala y como al mes ya cambiaron. Ahí está ya los aristócratas, los aristócratas. Ya están con el nombre de, de aristócratas después de que tuvieron una, una plática y cambiaron de nombre porque yo creo que el otro nombre no les agrada mucho por lo que es del club, Del club, a ver yo... si sí. el club. En Walker. ¿Te acuerdas de Senao? Sí, grandes amigos, grandes, sí, grandes compañeros. compañeros. Aquí en Senao, Walter, pues ahí está David Cázares, está o está su hermano Mina. El chico, el, el, el el ¿no? El hijo de Rigo, el chico, sí. Y es el 69, 69, 69. Ahí me tocó verlo. Sí, sí. sí. sí era muy buen grupo un grupo muy, muy, bien compacto bien, bien tocaban bien era, tuvieron sí. su gran época claro no, no, claro que sí aquí y hay que destacar tú Raúl de que este Cázares este David David Cázares, sí. pues ya ves que vinieron los Muleys por él por así es así y es. creo que hasta también a ti te querían llevar no sé <risa> la historia pero pero él sí logró colocarse un tiempo con con los Muleys David. Sí, David, sí, y grabó con ellos de hecho algunos temas. David. Y David Casares es el que está al mero arriba, empezando la hilera es el que está arriba. De pantalón blanco. Sí. El De pantalón blanco. Ahí está, sí. está, está, está aguero y dos minas. El rigo atrás, el baterista. Sí, disculpen, no de lengua. Yo le digo lengua porque sí, disculpen sí. la, la, la, no sobre el sobrenombre, por... pero así nos decíamos. No, no, no, sí, conocíamos no. por sobrenombre. No, Nadie no, recuerdo, yo, por el él, no recuerdo exactamente el nombre de él. Tí, él? Pero lo que sí lengua, sé es lengua, que radica en Estados Unidos. sí, Exactamente. Muy bien. Ensenada, los Trumps. Los Trumps, hablar de los Trumps, un supergrupo que había. Eh, precisamente en el Señorial Bar. Ellos tocaron mucho tiempo ahí. Sí. E inclusive yo recuerdo que se organizó un, un, un, un, evento. un evento, un concurso de, de, de, de bandas sí. uh -huh. Y eh, eh, el, el grupo transporte se llevó sí, en su ocasión, ahora claro. se fue el 65, 66 por ahí, pero tocaba mucho, muy bien. Estaban actualizados con toda la música del hit para ellos. Entonces, hacían covers en español. No, eh, casi no. no. Fíjate, te voy a platicar una historia. Sí, sí, Disculpe, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pepe sí. Los grupos que tocaban música en español, aquí en el Senado éramos pocos. Sí. Realmente, la mayoría de los grupos tocaban música en inglés. Entonces, eh, para entrar, por ejemplo, a tocar al señorial o alguna parte, tú tenías que tener que tocar música en, en, inglés, español, en, inglés. en inglés, y acá afuera, en los bailes, pues sí, ya tocabas en español, sí en ¿no? Pero sí. la mayoría de los grupos raros eh, le tocaban, entre ellos, pues, están la, los, están los strangers, nosotros, sí. eh, los chips que van a salir más adelante, y otros grupos vamos a seguir diciendo que tocaban en español, nosotros teníamos un cantante en inglés y yo cantaba en español. Ajá, Así era, pero casi todo el mundo quería, tenía que tocar en inglés, era, era, era la regla, ¿no? Sí, sí, la sí, regla. sí. Así. Es muy buen grupo. Es un grupo, muy grupo los Samps. Samps. Este grupo, Roca. Los Rocas, este era un grupo que se formó eh, en los globos de aquí de la colonia Bustamante, José. Uh -huh. eh, eh, eh, y hay unos muchachos que estamos viendo ahí. Eh, pues también se dedicaron de lleno a la música, inclusive el que está en el bajo, que es el segundo de, de derecha a izquierda eh, este muchacho estuvo con grupos de fama en Estados Unidos okay. sí, estuvo tocando mucho y el que está en la guitarra, que tiene la manita así doblada, okay. también tocó con varios grupos en Estados Unidos se llama Edgar Moreno, le decimos el Memphis, el Memphis, el Memphis. ese es el, el, el guitarrista y eso fue, esa foto es del año 66. Curiosamente, como estamos contando anécdotas, anécdotas aquí, Raúl y yo, dice la historia que en ese grupo, estando en un salón que se llamaba la CGT, uh -huh. estaba tocando el grupo Los Rocas y, y le pidieron una canción que era La Bamba. Entonces ellos no traían, o no sé por qué, es una canción clásica que todos la traemos. Sí, y que se subió David Cázares a cantarla, y ahí fue donde inició él, en este grupo Los Rocas. El palomazo, el, el como decimos nosotros, <risa> <los dos>, ¿no? <risa> Pues David vivía a sí. un ladito en la CGT sí. de la vuelta, yo vivía, David vivía por la Rayón y yo vivía por la Iturbide, y el CGT nos quedaba en la puro mitad de la cuadra de la ¿verdad? cuadra. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, ahí sí, estábamos sí. los dos. ahí, claro, estaba, sí, sí, ahí sí, nos juntábamos sí, en el barrio los dos. sí. Grandes, grandes tiempos. mayes tiene un gran grupo. Ah, los mayes. sí. Muy Mira, bien. ahí está eh, Gustavo Garayzar parado en la parte derecha. Emiliano Ibarra sentado. Era un gran tecladista. Lamentablemente falleció en la ciudad de Tijuana. Y estando en el grupo, no sé qué pasaría. Atrás de él, de la persona que, de, de mi compañero... Que está sentado de blanco, está Quitito Santa Cruz, que, también, fue que también eso es mucha historia, tanto en Tijuana como en Ensenada, porque aquí en Ensenada fue de los primeros grupos, formó de los, parte de los primeros grupos que fueron los Juniors, y al lado izquierdo, el último es Agustina Larid, que también en todos los grupos andaba. Oye, sí. Ramón, aquí es, es, es bueno el público se entere, los Manchester. Bueno, yo pienso, no, no estoy seguro, creo que es el primer grupo que grabó eh, en no. Ensenada, o hubo otro. No, no, hubo otro. Mira, la primera grabación que se hizo aquí en Ensenada fue del grupo Los Aristócratas, ah, okay. no Impala, ya como Aristócratas, Aristócrata. porque acuérdense que primero fueron, fueron Impala y luego fueron Aristócratas, y la grabó eh, nuestro amigo Meño Valenzuela. El Meño. El Meño. Que también fuimos muy vecino. Eh, pues el Meño, <risa> el Meño eh, fue el primero que grabó. Y de ahí, como dices tú, acuérdate que también el Coco Sevilla también tuvo grabó. una grabación, no recuerdo su canción, pero que también pegó mucho aquí. Sí, sí, tiene razón. Eso fue mucho antes, ya tú todavía ni soñabas que ibas a grabar tus no, éxitos. No, no, no, no. <ríe> no, pero yo me acuerdo bien de, de, de Mayetti. fueron a grabar a Mazatán. no se podía grabar claro. aquí para California, no había donde grabar. Discos tambora. Entonces, digo bueno, los discos tambora. Sí. A Mazatlán a Y la canción que ellos grabaron en instrumental, grabaron dos, sí. la otra no me acuerdo. Pero se llama, se llama, a lo mejor ustedes las han oído, público, eh, señores. Este, se llama oh, Luces en el Puerto. Luces en el Puerto, oh, sí, es, es una sí. instrumental. Es muy bonita la melodía bonita de la canción. De la canción. Sí. Y, sí. y sí. se oía, se oía. Oh, tuvieron Tuvieron un gran éxito con eso. Uh -huh. Luces en el Puerto. Y Poncho Valenzuela, te platico que Poncho Valenzuela, aparte eh, de buen cantante, toda su familia era buena cantante. Ah, la mamá, mamá cantaba, si fuimos vecinos ah, en la, la floresta, en la, en la cuarta, entre. Entre Floresta y Espinosa, ahí fuimos vecinos. Los favoritos de Poncho tenían una tiendita ahí. Este, y ahí iba yo, chamaco, bueno, te tocaba decir, ni cuando me quedaba que iba a andar en esto. Eh, y Poncho Valenzuela y su mamá y todos cantaban precioso La mamá, Elsie, este, Lupita, Manu, Manu, Manu, el mayor, estaba, Manu estaba muy chiquita, no chiquito. me acuerdo de ella, pero aquí el Poncho y el Manuel. Y cantamos muy bien. Ah, mira, sí. Sí. Es una familia muy talentosa, la verdad. Los Thunder Kings, sí. Bueno. Thunder Kings, sí, bueno. Del, del Coco Sevilla. Este ah. es un grupo de la 20 de noviembre. Oh, uh. eh, eh, inclusive, yeah. ellos, ellos vienen ya como en la quinta o sexta generación. Los cangrejos. Eh, Los cangrejos. Ahí está, en el lado izquierdo, está Joel Díaz. Joel Díaz, un excelente guitarrista está Javier Rosas eh, en el bajo, Genshi cantando y los otros dos no recuerdo el, el de la batería era Carrillo, pero el otro en el frente no recuerdo ah, era el Bebo eh, ya falleció el baterista el, no era, el, el, era, el Genshi sí. también ya falleció el, el, el Carrillo el no, es, Después, este pues, es el Milión no, ese era otro este es otro, el zurdo Carrillo le decían eran de la 20 de noviembre. Muy buen grupo también, sí. bien talentoso. Ya ves que Henshi también andó en varios grupos, sí, claro. La con la Julie Henshi. Julie Henshi, sí. Sí, sí, sí, sí. Joel Díaz era un muy buen compositor. Díaz, era un buen compositor. Joel Díaz, yo en el, en el grupo La Quinta Escala que, tengo, que estoy ahora actualmente, yo tengo una canción de él que él la compuso en 1966, por allá, 1965. Y, este, y aparte, después con Sound, la segunda vez que fuimos a grabar, hay una canción que se llama Pasos en la Soledad, creo que se llama, este, también muy bonita la canción, y él, él siempre me decía mira, tengo esto, tengo todo, tengo todo. Otro. Eh, hizo una canción, hizo una canción de una gira desde Ensenada hasta Los Cabos, ah, pasando mío. por todo eso. no Es muy talentoso, y muy buen músico. Sí, el, este grupo que estamos viendo, Los Golden Boys, fue el primer grupo que se hizo en el Sausal en, en el, a finales del 65. Lo traía nuestro compañero también, que se acaba de de ir también. Es, sí, es el Rigoberto Velasco, el Rigo. El Rigo, sí. el Rigo. Eh, este grupo, Los Golden Boys, y sonaban bien, sonaba bien el grupo, inclusive. Pues ahí les quedaba cerca el de pasadena de don, de don, ¿cómo se llama el señor Álvarez? ¿Cómo se llama? Tony Álvarez. Tony Álvarez. Ahí tocaron. Nosotros tocamos muchas veces. Sí, los también. Extraños. Sí, ahí también. Y ese era el grupo Los Golden Boys. Causales de los Causales. Los Strangers. Ese es el, el, el mejor grupo. <risa> <risa> ahí, ahí este Raúl. A ver, no tienes el micrófono, lo tienes enfrente. Pues ahí, e, e, ese fueron nuestros primeros pasos que dimos que, que nosotros, Pepe. Gracias este, a ellos. Sí, los Stranger. Mira, de, esta, de izquierda a derecha está Eduardo Fara, que era el que cantaba en inglés. En inglés. Luego sigue ahí, está Humberto Caguanichi, que era nuestro bajista. Y luego de ahí sigue otro. Javier Canemoto. Javier Canemoto todavía por eso eran los extraños, porque había todo puro Joder, Joder. extraño. Y luego, allá este, el, el Raúl atrás, en la parte de atrás. Raúl sí. Domínguez está aquí presente, mi compañero. En la batería estaba Antonio Sequi, eh, muy buen baterista. Y en la guitarra, su servidor. Esos ese fueron los inicios de, de la música, podemos decirlos, entre entre Raúl y yo, que iniciamos en el primer grupo Los Extraños, y ahí volamos para muchos lados. Sí, es. Screwdriver. Screwdriver era de, de Tito Carrillo. Tito Carrillo, está en el Jorge barrio. Ortega, el Záguaro, el, el, el, um, el es eh, López... El Lalo, el, el Lalo Torres, el doctor, Lalo, Lalo Torres, él también participó contigo, no, En la grabación, ¿o no? No, no, no, no. no pues, X Equi estuvo Ah, la sí, sí, sí, No, sí, Lalo sí. tocaba con un grupo, de, últimamente que se llamaba Marfil. Este, y yo fui con ellos un tiempo, no. porque estuve, acuérdate que yo cuando me salgo, de, me voy de Free Zone, de trabajo, dejé mucho tiempo sin, sin regresar a la música. Y un día Benjamín Bernal me invitó, y ahí me encontré a Lalo. Ah, me encontré a Benjamín de los Trams, y me encontré a ah, Requito de los Trams, que están conmigo ah, en el último grupo que andamos ah, ahorita, que ya tienen como pues, 30 años conmigo ahí. Eh, pero ahí fue donde, estuvo, donde tuvimos Lalo y yo algo eh, que ver tocando ah, juntos. Sí, qué bueno. El, y el cantante de este grupo, Los School Drivers, actualmente. Eh, es director de una escuela primaria en Puerto Peñasco, que era Jorge Ortega es, es Jorge Ortega es usted, pues muy buen amigo y siempre me dice salúdame a todos y ya ves que te mando oh, muy buen cantante muy buen compañero y actualmente pues está allá en Puerto Peñasco y anduvo con un grupo muy famoso en Mexicali que se llamaban Los Concers Los Concers de lo mejor de Mexicali, okay. Jorge Ortega Jorge Ortega. Silver ah, Cat. pues este es Silver Cat, aquí está presente un Silver, Silver eh, Raúl, Raúl, aquí está los Silver Cat, a ver, platícanos algo, Raúl, de. de... Los Silver... platícame a mí, a Pepe, pero lo que a ver, ¿quiénes están ahí? Para más o menos ver cómo estuvo los lo Silver Cats, resulta que se separa Stranger y mm. salen dos grupos. Ajá. Es lo que le decía hace rato a Pepe y al público, que muchos de los que tocábamos ahí, pues este, salían más grupos y fueron saliendo y fueron creciendo grupos. Entonces, Silver Can sale en Los Believers, que lo vamos a ver más ah, adelante, Believer, sí. porque fue el primer eh, el grupo Ajá. que tocó teclado eh, aquí en, en el escena. Y, y, y aquí en Silver Cat yo tocaba la batería, la batería y cantaba. Encantado. Ahí estás en la batería. Ahí estoy en la batería. Sí. Ahí está Eduardo Fara, está Manolo. Ah, Manolo, sí. Manolo sí. Barrios. Manolo Barrios. Manolo Barrios. Sí. Sí. Manolo, Manolo Barrios. Uh -huh. Y yo estoy sí. en la batería, pero el, el, realmente el bajista original sí. de Silver, Cat de Silver Cat, sí. fue Isidro Hurtado. Ah, Isidro, sí, de sí. acuerdo. Isidro Hurtado. Sí. Ese era el que y tocábamos nosotros uh -huh. en, un, en un lugar. Que, que se llamaba primero en el Lido Club que era un su tiempo Lido Club era un lugar de grandes variedades no era un lugar cualquiera todas las veces que venían y venían para acá eran gente por la anda y que venían desde cómo se llama de México a, a, a prestar sus servicios aquí este, en Ensenada Ajá. y después de ahí nos fuimos a un lugar enseguidita que se llamaba El Gato Negro, y ahí fue donde, donde ya estuvimos unos un, un año, año y medio más. Pero esa es la historia del Silver Cat. Y ahí está, miren. Los Free Sound. Los Free Sound. Los primeros, ¿verdad? Los primeros son los originales. ¿Quién es, ¿Quiénes estaban ahí, tú, Raúl? Mira, bueno. Eh, vamos a, de, de, de atrás para enfrente. como... pero, así, no, no, pero tú, los primeros, del de, de primero al sí, último. No, no. Tú eres el del primero. Yo soy el primero. Raúl Domínguez, aquí está el primero, Y enseguida está... Gregorio, Greg ah, Hanson, Scott, bien. norteamericano, eh, que se tocaba con nosotros, tuvo varios años con nosotros, Jesús visto? García, García? Bigote, Antonio x baterista, y nuestro director, Humberto Caguanicha. Sí, sí. Cuando yo estaba en Car en, en el mes de en 68, como por ahí para fines de abril, me va Humberto, Gregorio y Antonio Sequi, ah, digamos estoy tocando, como ya habíamos estado con los extraños, México, la verdad siempre nos llevaba muy bien, Ya sí. éramos del barrio donde nacieron ellos, éramos viviendo aquí como una la cuadra y nosotros sí. acá. nos llevaba muy bien tenía muy buena, muy buena muy buena, convivencia, y me invitan a hacerlo ¿sí, no. y, y entonces pues yo le dije pues claro que pues, sí, pues, pues, a, los <risa> sí. Ya, pues, a los demás ya con los demás Consiguió un baterista que se quedara con, con Silver Khan y le las gracias a los muchachos y pues, le pues me voy a probar su entera. Te vas a integrar a la al, al, al, al, al, al, al, al, al sound pero no era, no, no teníamos el nombre todavía, apenas uh -huh. estaba formando el grupo. De hecho, los primeros seis meses se llamó Free, uh -huh. pero resulta que salió un grupo inglés muy fuerte eh, pegando con todo, entonces pues nosotros no podíamos llamarlo Free. porque porque ¿Por qué se los digo? Porque Free Sound, lo, lo hicimos pensando en hacer algo grande, No, en no hacer, nos dimos tanto tiempo para hacer, nos hicieron las cosas buenas. Pero nunca se empezó en pequeño. Los cinco que ven ustedes ahí nunca empezaron en pequeño. Siempre uh -huh. empezamos en grande. Entonces, así fue y en 1970 grabamos Dulce Amor. Tuve el gusto de, de hacerle grabar con, los, con ellos, con Free Sound, Dulce Amor y Adiós Nena y este y empezamos a trabajar, ahí está el disco para ah, mira, para, para visto eso es histórico un fue la primera grabación de Free Sound hicimos algunas otras más pero esa fue para nosotros qué bueno que tienes lo ese canción. bonito recuerdo de, mira, ese, de disco, ese disco lo guardo, lo guardo mucho porque eh. Eh, ese disco lo tenía sin más de de sus cosas se lo había dado a guardar y ahora hace todo este, lo, me lo me lo entregué me entregó muchas cosas que tenía ahí entre ellos estaba el, el Biston de records qué bien estamos en esos y se grababa ya en Tijuana ya no hasta, hasta ah, claro, sí. se lleva hasta otra parte se grabó en Tijuana con un señor de nombre Fremat que ah, era el sí, que sí, le grababa sí. a los mulades solitarios sí. a todos claro. los grupos a, a todos los grupos de Tijuana este grupo mira así es Qué bien, Raúl, muy bien esto, que tienes ese recuerdo. Este grupo también salió, esto es, fíjate que antes que nosotros, Raúl, ellos salen de la segunda generación, sí, los, están los Ignite, está ahí este, a ver si me recuerdo algo, nombres de ellos, pero de, en, en, de izquierda a derecha, Chul Preciado cantando, ahí tiene el micrófono, ¿verdad? sí. Lecuanda haciéndole ahí al sax. Luego eh, está eh, este muchacho, ¿cómo se llama este muchacho? Se me fue el nombre. Bueno, pero ese grupo, Manuel Palacios en la guitarra en el requinto y este y el otro muchacho que es de blanco tenía una panadería que no me acuerdo cómo se, cómo se llamaba ni cómo se llama él. Ni el de, la, el de la pila sí se me perdió por completo, pero eran los Think Nights nice y, y también, fíjate, salieron primero que nosotros, ¿eh? los Think Nights, nice. sí, también tuvieron una corta temporada, no tuve, no, no, no, no, no, no te acuerdas, no, me puedo, no, no yo sé que no, el, vagabundos, vagabundos, como no, bueno, ahí es, vagabundos, era un, un <risa> grupazo, <risa> un grupazo muy, muy completo, el ahí están de llamadas, lenta, ¿eh? de, sí. del lado derecho, Está Gallo Miranda, ya fallecido, también Memo Gutiérrez. Precisamente Memo Gutiérrez es de la familia Gutiérrez del Negro, de Virichi, es... Panentón, ah, de, de, de, de Viriches Sí, ¿no? Gutiérrez. Y está, pues ahí, el Coco Sevilla, que es toda una historia, una historia aquí en Ensenada. Y el compañero Patiño, el Billy, que ya se, también se adelantó. Ahí ahí, vive ahí era los tocaba la guitarra ahí, pero pues... También tocó batería. Batería, sí. Eh, un grupo de a chile también destacó en los setentas. Duró muy poco tiempo. Sí, Estaban ahí Sanchez. varios compañeros. Memphis estaba ahí. Memphis ahí, ahí estaba. Estuvimos años. Estos eran los Royals. Ahí está Adolfo Ceballos sentado en la parte derecha. Un bajista bueno, muy bueno. Montejano en medio abajo. Era el cantante. En la parte de arriba parado está... El Cachimbas, eh, el nombre de él es este Ferrero Ayala, no me acuerdo el nombre. Ahí está Raúl León. No? Sí, y, y en el, el sentado también está Raúl León, del que hablamos que anduvo con el Grupo, el el grupo Primavera. De Primavera. Los Royals en el 68, por ahí fue eso. Era el Grupo Los Royals. Aquí el está Luis Libre. tú Raúl. El Club Libre, Joel Díaz. Uh -huh. Antonio Sequi, Humberto Caguanichi Antonio Sequi está en la batería con en la guitarra, Humberto Caguanichi en el bajo y Mark no me acuerdo el apellido de Mark eh, tecladista, fue uno de los si no fue el primero, fue uno de los primeros tecladistas sí, sí. que hubo aquí no sí. el, de los sí, el sí, el sí ellos, ellos pertenecían de ¿No varón sí. no, no, no, pero no. sí te, tenían una religión mormona creo sí eso, era eso eran los, los sí. Believers estos son los Baja Fai, Baja Fai. este Baja Fai estuvo mucho tiempo en el San Nicolás trabajando sí, es. están lamentablemente del lado derecho sí. de derecha izquierda está Poncho Valdés un cantante muy bien tocó la, toca la, tocó la guitarra muy bien y está y canto, Kiki que cantaba muy, muy bien se lo querían llevar a México cuando muy anduvo encantado. con los Baja Marimba Luego está Kiki Peralta sí, en el sí, teclado, sí. también ya fallecido de joven falleció, sí. fue maestro eh, y, y acá en el en está en Rivi, Rivi. Roberto Creo que tuvimos un pequeño corte por ahí, ¿verdad? El... Los Chips. Los Chips. Eh, ellos salen a fines de los sesentas eh, y, eh, y uno de los eh, primeros organizadores de ese grupo fue Rivi, Roberto Meraz y Panchito Molina. Es el cantante. Eh, que era el cantante, sí. Ya los demás ya fueron, este, se, se acercaron y formaron el grupito. Los Chips, que tal? también tuvieron muy buena época, muy ¿no buena época? Decir, sí, sí, cómo no, claro, sí. los dreamers, los dreamers, eh, pues siempre el líder ahí fue Titi Bastida, siempre recién fallecido, tratando, recién fallecido, recién fallecido. lamentablemente, muy buenos compañeros, un muy buen grupo, sus, uno de sus hermanos está tocando y vive en el otro lado, y aparte de que creo que tocó con grupos de fama en el otro lado, no voy a decir los nombres porque no tengo la seguridad, pero siempre fue uno de los grandes grupos muy, muy, muy solicitados aquí en, en la ciudad, los dreamers. Sí, me tocó, me tocó varias bohemias en el túnel con el Chiquito ha sido cantando excelente. No, otro, no, no, sí. El, y con el, el, el cerrado también me tocó compartir varios velados musicales en el con el tío Bastidas, con la Yuli Caché, con Sánchez Labrín, gente del ambiente, la verdad, muy bien. buen compañero, grupo bambú, buenos compañeros todos. Este grupo también tuvo muchos muchos años en, en, en la cúspide de aquí de la ciudad. Eso era sí, un grupo muy solicitado, de Reno Jiménez, Toño Jiménez, bien. este Leo eh, en el bajo, el eh, Choni eh, Gerardo creo que está en la batería y era un grupo también de mucha fama aquí en el Senada, y actualmente Reno sigue con, con su grupo eh, y un excelente guitarrista sí. de lo mejor que tenemos aquí en la ciudad El Bambú Facha de piedra aquí viene fachada de piedra de Tabo Garayzar, Gustavo el profesor Gustavo Garayzar Tata Vito Espinosa del lado izquierdo de izquierda a derecha ya fallecido también eh, el nari, eh, este, René Ojeda, él, él eh, cantaba en inglés y fue el último cantante, de, de eh, al último, antes de irse a Estados Unidos, estuvo cantando con el grupo azteca en el San Nicolás. San Nicolás sí. a, aquí está otro compañero, no, no me acuerdo el nombre, Pedro Valverde, le decíamos el Puchifeis es el que está en medio. Y también un, un, un, un bajista muy bien y tocaba la guitarra muy bien. A su lado está José Garayzar, hermano Vámonos de claro. Gustavo. Y también se nos fue en esa... Y en ese tiempo se fue. Sí, eran los fachadas de piedra. Eh, pues qué bien que, que, que estuvimos a, aquí platicando un buen... Un, unos buenos momentos de todo lo que es la historia del rock claro que hay muchas cosas que que contar de grandes grupos musicales y yo voy a hacer un agregado aquí en, en, en la ciudad pues también es muy, fueron muy mencionados tres grupos musicales Pepe sí. eh, no voy a decir que fue el primero, segundo, tercero nomás voy a mencionar los nombres que fue Maja, Baja marín Sound que fue eh, eh, Free Sound y que fue eh, el grupo Azteca. Esos fueron los grupos uh -huh. de más renombre que hubo aquí en la ciudad. Pues uh, ahorita tenemos comentarios, Ricardo. Sí, bueno, pre, eh, más que nada, felicitaciones de varias personas que nos han estado siguiendo aquí en la transmisión, en, en particular eh, Oliver, Oliver Sequi, quien es este... Hijo de uno de los músicos que mencionan ahí, de Seki, justamente. De hecho, estaba preguntando si había manera de recibir una de sus fotografías. Eh, también hay saludos eh, por aquí. Ahorita les busco porque no me aparece aquí en, la, en, la, en el chat, se va actualizando, pero ahorita les busco los demás saludos eh, y felicitaciones a, a, la, a los expositores. Oliver Seki es eh, hijo de mí, mi compadre, Antonio Seki. Y este, sí, con mucho gusto le, le hago llegar las fotos que yo tenga donde sale, donde está su papá. Un gran baterista, la verdad, muy bueno, no porque haya estado con... Hemos empezado juntos, pero no lo digo yo, yo lo, hice, sí, lo todo dice mundo. todo el mundo. Sí. Es un, baterista muy, un baterista muy exacto, sus tiempos bien, Preciso. eh, precisos. Eh, en las grabaciones que, que él, él grabó conmigo, con la quinta escala, el grupo que estoy actualmente y este y se pueden, escu pueden escuchar la, el ritmo que, que tiene y todo, claro que sí, con mucho gusto yo le haría llegar ahí le hago llegar copia de lo que yo tengo de las fotos con de Antonio Segui, claro sí. Perfecto, pues no sé por ahí alguna información adicional Roberto del de, de local aquí del seminario, del seminario, preguntas Compañeros. Bueno, pues yo quiero felicitar mucho a nuestros expositores y también a nuestro compañero José, porque sin duda todo el público de aquellos años que los debieron haber recordado y dado gusto de ver esa colección de fotos y tantas anécdotas que... Estuvieron contando de veras, este, yo creo que ha estado, estuvo muy bien toda su plática, eh, con grandes recuerdos y muy, muy precisos con, con todos sus datos que mencionaron. No sé si tú, Ricardo, tengas algunas sí. preguntas en el chat. Bueno, ¿no? ya encontré más eh, comentarios. Eh, Jorge Martínez manda saludos a José, saludos, saludos, estimado José. Gracias, eh, han estado también etiquetando, y me incluyo etiquetando a personas que les puede interesar esta conferencia, pues el, el, eh, hay muchos eh, seguidores de, de esos grupos. Eh, Baja Marimba, lo recuerdo muy bien. Eh, Beto Mano Libre, dice Pablo Rousseau, fue mi maestro de guitarra cuando tenía como 15 años, muy buen maestro, le envía saludos también. Eh, Sara Domínguez, mi papá Raúl Domínguez, y le mando unos corazones también <ríe> en los comentarios. Es, es, esas son las, las felicitaciones por parte de. de de las personas aquí en el chat. Muy bien. Quiero, quiero aclarar que el libro de, de Ramón está... trae mucha información, nada más es una pequeña selección de, de los grupos, pero vienen biografías personales de, de casi todos los grupos, de todos los músicos Música. que aparecen en estos grupos. Es, es un libro, como pueden ustedes ver, de, de un, buen, un buen grosor, tiene más o menos una pulgada de grueso, y con muy buenas imágenes, muy buenas fotografías, muy buena información hizo aquí eh, Ramón, creo que se gastó buenos años de su vida haciendo, haciendo las entrevistas. Pero con mucho gusto lo ¿Sí? dice. Entrevistó personajes en Tijuana, en, en, aquí en Estados en Unidos, mexicana, en Estados Unidos, México, México, o sea, Tijuana, sí, fue un, un trabajo muy elaborado, sí. se, se ve fácil, pero eh, rastrear a, a los músicos que tuvieron esa... Eh, pues es ese es sueño de ser, de ser alguien en, en los tiempos en que surge el rock and roll. pues Creo que, que es, muy, es muy merecido, es muy aplaudido. Gracias, en tu eh, gracias, José. Igual a Raúl, que, que sí, sí, es un bien. anecdotario también aquí. Aparte de que es mi vecino, ya hace, <risa> hace ya casi 50 años que somos vecinos aquí. Y, este, <risa> y, y pocas veces hemos tenido oportunidad de compartir. El, el, pues es la ¿no? primera vez sí, que compartimos. Sí, ¿no? que compartimos. También voy a, voy, a, voy a hacer un, un, un, spot, un spot mío. ¿no? A ver, digo, eh, a todas las personas que quieran aprender, a los principiantes que quieran tomar un curso de guitarra, me pueden hablar al 646-176-3707. Todos los que quieran aprender y que quieran ser rockeros y no rockeros, ahí los hago que toquen todo lo que quieran. A ver, ¿lo puedes repetir el teléfono? Sí, cómo no, con gusto. El 646-176-3707. Ahí está, ya. ya. Anotado. Hay que, hay que, perdón, hay que aclarar este, posiblemente por el tiempo y por todo, pero nos quedaron algunos grupos, o muchos, muchos, muchos, muchos grupos en el tintero. Pero, pero, muchos grupos. pero este, lo que quisimos hizo Ramón más bien poner aquí era algo que la gente viera cómo se, se empezó la música del rock en Ensenada ¿no? y hay muchas anécdotas, hay muchas cosas que no, el tiempo ya no nos dio ya para no nos contarla, da chance pero hay algunas que son bien cómicas como sí, sí. <risa> una vez, te voy a platicar así rápido una vez, cuando teníamos nosotros para comprar equipo con los extranjer y eh, Humberto conocía, había una arena en la, en la Cuauhtémoc, en la Colonia ¿no? si sí, alguno se acuerdan de esa arena que estaba ahí, de, box, de sí. box y lucha. Entonces, nos dijeron que pedimos permiso pues para ir a tocar ahí, que la gente nos diera algo, ¿no? Algo para, para comprar los instrumentos, y fuimos y tocamos, y sí, al final cuando pues, nos aventaban en aquel tiempo cinco, <risa> 10 centavos, 10, sí, sí, 10 centavos, sí, sí, y juntamos un bolche sí, así, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es bueno, más tranquilo, ¿no? son anécdotas anécdota simpático, simpático. Esa, era sí. muy difícil tener aparatos, te lo, los digo, era muy carero todo, era muy, era caro, muy caro, ir a, al otro lado, y salieron. al otro lado traerlos, y, y además... Era una batalla. Pero antes, antes de, que, de, que, de que prosiga yo quiero darle las gracias a, ah, claro, a Pepe por eh, la invitación, claro, Raúl. Sí, claro. Disculpame que te... No, no, no. no te, te, pero, pero como ya no hay mucho tiempo, yo quiero darte las gracias, Pepe, y estoy a la orden. Eh, cuando me inviten, este... Aquí Raúl también yo creo que está dispuesto igual que yo y, y te damos, te da, yo en lo personal te doy las gracias y de parte de Raúl igual, Raúl. Igual, sí, no, pues, muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes para... que aceptaron venir a platicar de, su, de sus vivencias como músicos y como actores de, desde los años prácticamente 50 cuando era niño <risa> y, y ya a los sí. 60 con sus primeros grupos, no los Strangers y los Free Sound en el caso de Raúl. Que, sí. que los Free Sound, yo, sí. yo recuerdo que que fue uno de los grupos que, que más sí. se todavía tocan sí, sí, sí, la, sí, sí, la sí. canción que canta Raúl de Dulce Amor, todavía sí. era, el otro día un locutor estaba reviviendo esa música, y, y es bonito que una música que tiene más de 50 años que se graduó, y aún sigue vigente, ¿no? sí, sí, sí, y sí, que sí. Raúl todavía sigue con su grupo, muchas, la quinta escala. Muchas Uf. gracias. Miguel, Miguel Carrillo tiene por ahí, este, uso el micrófono, Miguel adelante, ahí está una no pregunta, no sé, una intervención. Sí, hola. No, pues es una, un comentario. Muchas gracias. En muy breve tiempo hicieron un recorrido cronológico bastante amplio, bastante bien documentado. Me, me agradó de sobremanera el conocimiento que tienen ambos sobre el tema, pues obviamente porque lo vivieron, ¿verdad? Eh, cuando yo estaba chamaco, así hace mucho tiempo, dijo el coyote, Recuerdo que escuchaba en los mochis Sinaloa una estación de Rosarito, la del Lobo, le decíamos. Y sí, era pura música es, de rock and roll es, en es, inglés. Y pues yo me imaginaba que aquí la cuestión de la música era pura, pura gente de, que tocaba ese tipo de música y me imaginaba otro ambiente. Ahorita pues nos hicieron ver que las dificultades de los músicos son las mismas en casi todo México, ¿no? La, el, los equipos son muy caros, eh, no hay facilidades para adquirirlos y sin embargo el desarrollo musical se está dando y se está dando muy bien. Muchas felicidades. Estamos gracias. muy agradecidos a los miembros del seminario con la presencia de ustedes dentro de nuestras conferencias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias sí. a ustedes también por aceptarnos y, y darnos esta oportunidad a, a Pepe. Y, y, y, están, oye, Miguel, y están dispuestos a hacer una segunda plática, pero ya... Más arriba. Como sí, más arriba. Van, van a traer este, la, la guitarra y van a cantar la reunión que cantaban en aquellos tiempos. En el caso de Raúl, que pues todavía sigue vigente. Mejor sin plática, pura tocada. Para ir a bailar. <risa> Muy bien. Y la hacemos en vivo con, con la raza. ahí <risa> Oye, ¿en una qué caña. años empezaron a usar ustedes el cabello largo? Si es que lo llegaron a usar alguna vez. Sí, no, sí lo usamos. Lo usamos sí, sí. Sí. Era como una copia que hacíamos de los Beatles. Y fue en el 64, por ahí sí, todos andamos 65, sí. el 70 y tanto. Yo todavía traigo las botas de los Beatles. <risa> sí, porque en las fotos yo los veía así, medios fresitas, ¿no? Cabello muy corto y todo. Y pues ya en aquellos años... En los, a finales de los sesentas ya era raro el chamaco que traía el cabello corto el que lo traía corto era porque lo había agarrado la, la policía, policía. Había, sí. había en los años en los años sesentas había un comandante que Soarzo. Soarzo, pues, Soarzo, muy famoso ¿no? entonces era un problema para, para nosotros, a nosotros nos dejaban traer pelo largo porque el justificado era que éramos músicos ¿no? que éramos ah, un grupo musical pero en cuanto te miraban pelón, te decían, te agarró su barco. <risa> sí, sí. Te agarró Igual. su barco, ¿no? Pero sí, sí, sí. Eh, también, eh, también no fue fácil usar el pelo largo en ese tiempo porque lo confundían a uno con otro tipo de cosas. Con sí. pagos, clientes, o sea, pero no era así. En los músicos, muy pocos músicos, del 100%, a lo mejor un 10%, puede que se diga... Salido de las normas. Ajá, ¿no? Pero sí. nosotros no, nosotros éramos muy sanos, todos los músicos que nos conocíamos eran muy sanos, pero sí aparentábamos otra cosa con el pelo. <risa> con el Todavía. Pelo. Sí. Todavía sí existe ese prejuicio. <risa> <risa> Hay una pregunta por aquí adicional, si me permiten, de Claudia Salgado, quien además les, les manda una felicitación por la información, las fotografías en particular. Felicidades a los expositores y al seminario de historia. Y pregunta, no sé si ya lo comentaron, ¿en dónde se puede conseguir ese libro que estaba mostrando José? Eh, bueno, Ramón es el autor, no sé si lo tenga en existencia, ahí tal me gustaría conseguir un ejemplar. Sí, eh, Pepe, lo que para la pregunta, de hecho se nos terminaron todos los libros, no, sí, de muchas partes, de, no, no más de Senada, de muchas partes del país, pero vamos, yo creo que en una vez más vamos a tener ya otra otra. otra otra remesa de libros. Sería muy importante que se, que se hablaran y te, y te apuntaran para verlo. Ah, pues también. O ya tienes el volumen. No, que vas a pedir. no, pero nos pueden hablar y ya nos ponemos de acuerdo okay. para la pregunta. Yo quiero uno Ah, muy bien. Pues, eh, Víctor. No sé si no hay algún otro comentario. Eh, creo que comentario, eh, Víctor Lozano, es eh, Victor, Desea no sé participar, es. no sé, está por ahí, le veo que le mueve la mano, no sé si, si está es el apagando también? el cigarro o está queriendo hablar, sí. No, pues su hijo es músico, también tiene, tiene derecho a hablar ahí, tiene músicos en casa. No. A ver, Víctor, si puede prender el micrófono. No se escucha todavía, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Ahí está. Este, en primer lugar, pues, felicitarlos. Este, se nota que son músicos de corazón eh, y los felicito porque ese libro es un patrimonio realmente de ensenada eh, Están dejando escrito algo que quizá las nuevas generaciones, incluso las actuales, no lo conocían. Entonces, esto es muy valioso, más valioso de lo que piensan. Eh, se los agradezco en lo personal y estoy seguro que toda la, la gente que le encanta sí, la música... Eh, eh, a toda esta gente que le gusta la música por estarán felices entonces este pues eh, felicidades y muchas gracias y estoy yo me apunto también para el libro en caso de que se pueda conseguir eh, pues les eh, agradecería mucho que nos dijeran dónde claro que sí. Sí. muchas gracias gracias sus palabras. Saludo a tu hijo que también es músico y claro bueno. un saludo claro que sí un saludo claro. para tu junior es dentista y es un excelente bajista. ¡Ay, qué también. bien! Hecho, o sea, no, ahí, van a andar, a ahí van a andar con los, con los periodistas, ahora que se abra lo del de tenorio cómico otra vez. Ay, ¡Ah, qué no, bien! ¡Muy bien! Ay, ¡Bajista ahí vamos también! ir a, a ver! <risa> Andes, gracias. ¡Muy bien! Gracias. Eh, pues, no sé si Roberto deseas hacer el cierre, Roberto. Y cómo no. Este, pues, de nuevo, felicidades. También yo estoy apuntado para... Un un uh -huh. ejemplar del libro les quiero comentar un poco antes de dar el cierre yo llegué a Ensenada en 1976 entonces pues mucho de todo lo, el material que ustedes presentaron pues no me tocó pero este, un compañero en la Facultad de Ciencias Marinas era parte del Grupo Bambú Antonio ah, Jiménez el, el de los Antonio técnicos. sí entonces, este, también me, me llegó, me dio mucho gusto verle la foto y recordar esos tiempos. Y eso que a mí, les digo sinceramente, me tocó eh, ya casi el final de la, la exposición que ustedes mencionaron. Y yo creo que un montón de gente del público en Ensenada se han de ver emocionado de ver otra vez las caras, recordar los nombres, no nada más de, de los grupos, sino de los artistas que vivieron un montón de tocadas y este pues les felicito de veras este un excelente material y también quiero mencionar para terminar que el seminario de historia de baja california seguimos con el festejo del 30 aniversario el fundador josé Estrada y demás compañeros víctor miguel carrillo sí. eh, nos orgullece tener esta, este tiempo presentando todas estas conferencias y también no quiero dejar pasar que otros grupos de apoyo son el Centro Cultural Riviera de senada además del Archivo Histórico. Entonces, pues, no sé si todavía tenga algo, alguien otra pregunta, otra anécdota. Pues también, más sinceras... oye, Roberto, agradecer a Ricardo Mesa, que siempre es nuestro anfitrión, que siempre nos colabora con la, la transmisión y, y que además de, de que nos presenta y, y nos nos comparte ahí lo, lo que el público está opinando, ¿no? las preguntas Claro que sí, Gracias Ricardo. muy merecido Ricardo, claro, Víctor muy bien. La palabra? todos aprendemos ¿tú? aquí muy interesante ¿Tú, tú, tú, este, Faltó Beatriz Álvarez de Tabuada, este también sí, y fue Fernando, Fernando, Arau. Y Fernando Arau Fernando Arau. Eh, sí, sí. Músico, ¿qué que Ah, qué bien muy bien, muy bien. Pero ahorita aquí usamos tres, como que dice Víctor, Miguel y yo. Todo no, muy bien, ¿no? Pues gracias, por, gracias por invitarnos. Estamos a la muy orden, bien, como gracias. siempre. Muy pues bien. Perfecto, muy bien. Pues cerramos entonces. Gracias al público que nos acompañó. Está disponible la transmisión tanto en la página del Seminario de Historia de Baja California como en la página de Plex. La pueden compartir, la pueden descargar si gustan. Eh, los que se conectaron tarde, para que vean estas diapositivas tan interesantes, las fotografías de, de esas primeras bandas en Ensenada de, de rock and roll. Y, y quizá luego una, una para verlas más nuevas, ¿no? Porque todavía en, los de, en las siguientes décadas hubo mucho, mucha actividad en el rock, que sí, interesante. Hay, punto, hay, mucho, hay mucho todavía. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias. Luego.